Te quiero amar, quiero pensar No solo imaginarte Te quiero más Si tú no estás, no sé qué va a pasar eh. Y no te hablo de lo físico En mí causaste algo químico Na, na, na, na, na Te quiero amar, quiero pensar Solo quiero besarte eh. Baby, queremos momento. Si es mentira yo no me arrepiento En mi corazón hay algo dentro Estoy seguro que es un sentimiento Tu perfume me mata mi ego Siento que ya no puedo de nuevo El cuarto huele como a nuevo Dime que hago mal y yo me renuevo Te quiero más Pero no puedo ni pensar En otra que me haga suspirar Si tú no estás Mis pensamientos los voy a mudar A un espacio en donde no estés tú A ver si así te Pensar, no solo imaginarte Te quiero más si tú no estás No sé qué va a pasarme Y no te hablo de lo físico En mí causaste algo químico Na, na, na, na, na. Te quiero más, quiero pensar Solo quiero besarte Que quererte se ha vuelto mi hobby Me dejaste pálido like Molly Ahora me siento un poco más lonely Llenando estadio like Kobe Quería que tú seas mi shorty Tú me entiendes amor, you know me, sorry Decide escribirte esta canción Para llegar a tu corazón Baby, para mí es una sensación Escuchar cada oración Que sale de tu boca a boca Mi mente la tienes loca, loca Tu mirada a mí me dopa, dopa A mí me sube la nota, nota te quiero más Es que en ti no puedo dejar de pensar Tenerte en mi mente me hace mal yeah, yeah, yeah. Si tú no estás Juro que esta mierda no es intencional De mis recuerdos te quiero borrar Espero algún yeah, día poderte yeah, olvidar Te quiero más Quiero pensar No solo sé, imaginarte Te quiero más Si tú no estás No sé qué va a pasar eh. Y no te hablo de lo físico en mí causaste algo químico, na no, na no, na no, na no, na. No. Te quiero amar, quiero pensar, solo quiero besarte. Eh. Yeah. Santal, sa sa Santal.